Hola de nuevo todas y todos, hoy vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de un paquete de Composer. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En el video anterior vimos cómo podemos seleccionar un paquete desde la página web de pacallis.org y en este video vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de algunos de esos paquetes. Para ello, voy a crear una carpeta nueva en el escritorio donde vamos a guardar estas instalaciones. A continuación, voy a dirigirme a Windows Terminal y voy a realizar la búsqueda de la carpeta que acabo de crear. Una vez allí, voy a dirigirme directamente a Packages y voy a realizar la instalación de los paquetes de gestores de plantillas que vemos en el video anterior. Iniciaremos con Tweak. Composer va a realizar la instalación de Tweak y todas sus dependencias. A continuación vamos a continuar con Smarty. El proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de dependencias que tenga cada uno de los paquetes. Y por último con Mustache. Al realizar la instalación de cada una de estas dependencias vimos que por defecto va a traer su última versión. Voy a limpiar la consola y vamos a ver qué paquetes se han instalado. Esto lo podemos hacer con el comando composer show o composer info. Aquí vemos efectivamente que se instaló Mustache, Smarty y Twig. Sin embargo, se instalaron dos dependencias adicionales que son dependencias de Twig vamos a buscar otro paquete que sería monolog y vamos a realizar la instalación sin embargo vamos a utilizar una versión anterior para el ejemplo voy a utilizar la versión 1.26 y en el comando de instalación lo único que tengo que hacer es colocar el 1.26 al final voy a limpiar nuevamente y vamos a verificar que efectivamente se haya instalado esta versión Como podemos ver, efectivamente se instaló la versión 1.26 de Monolog. De esta manera vemos cómo podemos instalar algunas dependencias o paquetes a nuestro proyecto. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos realizar la instalación de un framework o un proyecto. Para ello voy a crear una segunda carpeta. Y voy a dirigirme a ella a través de la línea de comandos. voy a utilizar uno de mis proyectos que ya tengo preparado para este ejercicio y como podemos ver el comando de instalación tiene algunas diferencias con la instalación del proyecto no solamente se creará la carpeta que pertenece al proyecto sino que se instalarán todas las dependencias que pertenecen a este voy a limpiar y vamos a revisar qué contiene este proyecto como dije anteriormente, se va a crear primero la carpeta del proyecto. Voy a acceder a ella. Y dentro de ella podemos encontrar todo el contenido que se requiere para que el proyecto funcione. Voy a limpiar nuevamente y vamos a ver qué librerías se han instalado este proyecto. Como podemos ver, como ser todas las librerías necesarias para que este proyecto funcione. Y por último va a crear otra carpeta para la instalación de un framework de PHP. En esta ocasión voy a realizar la instalación de CodeNearer 4. Y en el caso de la creación de un proyecto nuevo o la instalación de un framework, este comando de Composer también nos permite seleccionar el nombre de la carpeta en la que vamos a instalar nuestro proyecto. Voy a limpiar nuevamente la consola y vamos a verificar su contenido. Y al ingresar a la carpeta, vamos a ver que también se copiaron todos los archivos necesarios para que el framework de CodeNearer funcione de manera correcta. Hasta este punto llegaremos con la instalación de una dependencia o la creación de un proyecto nuevo. Sin embargo, estos comandos de instalación de Composer tienen algunas otras opciones adicionales que iremos viendo en los siguientes vídeos. Gracias por ver este video, recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios, síganme en mis redes sociales, por último no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse si aún no se han suscrito a este canal. No siendo más, nos vemos en el siguiente video.